Se acerca al final del mandato de Mauricio Macri y es momento de hacer un balance de estos cuatro años. ¿Qué prometieron? ¿Qué hicieron? ¿Y qué país tenemos hoy? Veamos uno a uno algunos datos y realidades significativas, aunque no sean caricias. 2015, año que asume Mauricio Macri, teníamos un 27% de inflación. 2019, vamos a cerrar cerca del 60%. Si la inflación no baja, es culpa mía. Pobreza. Los más pibes capaz que no se acuerden de esto. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Se calcula que al final del gobierno de Cristina Kirchner la pobreza oscilaba entre un 25 y 27%. Este año 2019 llegamos al 35,4 y subiendo. Más grave aún, el 53% de los pibes y pibas están por debajo de la línea de pobreza. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. 12 años después de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en 2018 fuimos corriendo de vuelta al fondo. 50 mil millones de dólares en un acuerdo histórico y récord. Así, la deuda externa argentina estaría llegando a un 97% del PBI. Número uno a nivel regional. Todas las medidas que hemos tomado es para beneficiar a los trabajadores. estos cuatro años, el desempleo llegó a los dos dígitos. 10,6% de su ocupación, más de 2 millones de personas sin trabajo. A fines de 2015, cuando asumió Macri, el salario mínimo argentino estaba en 580 dólares. Era el primero de la región. Hoy está 280 dólares. ¿No bajaron el salario a la mitad? No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Hoy, un jubilado cobra la mínima y se lleva 13 mil pesos, un poquito menos. Está por debajo de la canasta básica alimentaria. En agosto de 2019, la capacidad instalada, o sea, las fábricas que están funcionando, estaban en 60,5%. O sea, había un 40% de fábricas paradas. ¿Sabías que desde que asumió Mauricio Macri en 2015, cerraron 25.000 pymes y 85.000 comercios? Si hay algún discurso que este gobierno se cansó de repetir, es el de la lucha contra la corrupción. Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Ponele. A ver, no te queremos aburrir, por eso llamamos al locutor de legales. Ingresos de familiares y amigos de funcionarios al blanqueo de capitales, el escándalo de los Panamá Papers con las cuentas offshore y innumerables conflictos de intereses deseos de venidos en ministros, la condenación del Estado de miles de millones de pesos a la empresa presidencial Correo Argentino, los aportantes truchos, el soterramiento, arriba, alcatar en la causa de los cuadernos y una oficina de corrupción que nos ni para espiar por el ojo de la cerradura. Acabamos de repasar muchas de las consecuencias del mandato macrista. ¿Fue impericia? ¿Se trató de errores? ¿Pasaron cosas? ¿O es posible pensar que se trató de un proyecto exitoso? Sí se puede.